En este video tutorial vamos a crear un iDevice e texto y vamos a escribir una muestra de texto y un enlace. Hacemos clic en el iDevice e texto. Si queremos podemos escribirle un título y vamos a escribir un texto. Para tener el editor y todas las opciones ampliadas podemos hacer clic en el icono de activar, desactivar la barra de herramientas. Para escribir e introducir un enlace a una web externa, lo único que tenemos que hacer es señalar una palabra sobre la cual queremos realizar el enlace y hacemos clic en el botón de insertar hipervínculo. Escribimos o pegamos la url Le escribimos un título para mejorar las opciones de accesibilidad y seleccionamos el destino Hacemos clic en Aceptar. Para guardar los cambios, hacemos clic en el botón Hecho. Si previsualizamos lo que hemos realizado, veremos que haciendo clic sobre el enlace, nos abre la URL que hemos seleccionado.